Hola, buenos días. Soy Rosana Pereira de Actúa Psicología Positiva. Hoy vamos a hablar de la esperanza. Es en una definición un poco casera. La esperanza es eh, cuando uno cree que tiene la voluntad y además tiene los medios para alcanzar los objetivos que se plantea en su vida. Eh, la esperanza correlaciona con otras características, como puede ser el optimismo, como puede ser la autoeficacia, las personas con esperanza eh, tienen una autoestima positiva y además eh, son personas que guardan recuerdos positivos del pasado. Es decir, que cuando piensan en cómo les salieron las cosas eh, tiempo atrás, las recuerdan de una manera positiva. ¿De qué depende la esperanza? La esperanza depende de tres factores que interrelacionan entre sí. Para que vivamos con esperanza necesitamos que esos tres factores se den a la vez. Uno es el valor que le otorgo a la meta. Es decir, las personas necesitamos para avanzar, para evolucionar y desarrollarnos, necesitamos plantearnos metas que nos hagan ir hacia adelante, avanzar pues en función del valor que yo le doy al camino, más que al camino, al lugar donde voy a llegar, si me motiva, si, me, si es suficientemente atractiva esa meta como para tirar de mí, ese es uno de los factores. Tenemos otro factor que es, digamos, el factor de cuáles son las herramientas que yo creo tener para conseguir mi meta. Si estoy capacitada o capacitado para poner en funcionamiento todo lo que voy a necesitar, los medios que voy a necesitar para recorrer el camino que me llevan a mi meta. Y finalmente, eh, quizás uno de los más importantes, es qué imagen tengo de mí mismo, qué pensamientos tengo acerca de mis propias capacidades para conseguir las metas. Si soy una persona que en el pasado ha conseguido metas o tengo una visión de mí mismo de que en el pasado nunca he conseguido las cosas que me he propuesto. Es muy importante hacer un análisis de esas metas del pasado de esos caminos que hemos recorrido anteriormente y que nos hacen eh, nos ayudan a ver si hemos conseguido o no los objetivos propuestos sin duda una persona que eh, como decía antes mira hacia su pasado y lo único que se trae de allí es una sensación un sentimiento de incapacidad es difícil que pueda enfrentarse a una meta de futuro con la sensación de que ahora sí lo va a conseguir como es de suponer estos tres eh, aspectos que se correlacionan para conseguir vivir con mayor esperanza, se pueden trabajar en terapia. Si quieres saber más acerca de este tema y otros muchos de los que hablaremos para aumentar el bienestar, puedes suscribirte al canal de Psicología Positiva. Estaremos encantados de volver a vernos. Un abrazo.